Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense Capítulo 2. Derechos Políticos Artículo 54 Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley.